Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión mi prima pidió que le haga una, una casa de esponja para ponerle en el auto como una decoración de la que se pone en la ventana. Entonces entramos aquí en esta página. Ponemos en inglés el nombre. Bueno. Se eh, si ya están hechas en internet, pues voy a poner a hacerlas. Esta misma, sí, esta. me parece bien el tamaño. Lo que no me está gustando es la puerta, como es. Y veo que está por partes que también para poder imprimirla por pieza. Entonces, mmm. si sí, no, no es una cancilla para mí, no me interesa eso. Entonces, voy bueno, aquí abajo, voy a descargar todas las piezas y vuelvo ahora después que la descargue. Vamos a ver cómo corre, a ver si puedo corregir la puerta Ya continuo, así ah, ya Ok, ya he descargado todo, vamos a cerrar esto Se me ve la segunda pantalla, las cosas De la casa, la enderezamos Entonces aquí voy a, voy a parar Y la voy a enderezar Voy a poner el tamaño que quiero, vuelvo ahora Estaba en eso, entonces voy a coger esto de referencia Que fue de la, del hexágono que hice con luces Para el tamaño porque no sé qué tamaño escoger 50%, muy grande eh, 20 Muy pequeño Entonces vamos a dar un 30 eh, Comparado con esto sí no, no, no, no, tamaño no lo cambio no lo cambié Necesito el tamaño original Entonces muevelo eh, Está bien el tamaño Entonces me dice que el problema es la vuelta que sobresale demasiado, no me gusta cómo queda. Entonces, me busco la puerta, la de descargo. Y, y, y voy y le explico lo que voy a hacer a continuación. Ok, esta es la puerta. Ya me puse a, a ver como la silla, entonces... Lo que voy a hacer primero... Rotarla. Está como está del mismo lado que la puerta. Le pongo el tamaño, el 30%. Entonces... La delizo. La muevo. Hacia aquí. Entonces lo que voy a hacer ahora es rotarla. Si la oigo más o menos donde la quiero. La puerta. Ahí que se vea más o menos bien. Entonces lo que voy a hacer es rotarla la puerta. como con este pulso de aquí? Aquí me dice 15 grados. Creo que era eso lo que le di la otra vez. Cuando dejando la prueba. Entonces ahora la dice hacia atrás. Y me queda mmm, mejor. Ah, vuelvo ahora, la quité. Bueno, ya, volví, la arreglé. Eh, Vas a quedar así la vuelta, me gustó. Entonces, ya hice el STL, que es el, el G-code que necesito. Como mi impresora tiene problemas, recuerdan en el medio. Y todas estas son las piezas que se van a imprimir a azul. Y entonces, le di 15 grados de inclinación en la cama y queda así. Ahora estaré poniendo eh, en pequeño, ahí eh, Cuando las fui sacando ya ya van a ir apareciendo el problema que tuve con la parte de arriba que como es tan pequeña y la boquilla que estoy usando me, me dio problema lo que hice fue que empecé a limpiarla porque me se ve con mucho pelillos es tan pequeña no tuve en cuenta las retracciones mucho entonces lo que me costó fue en esa ocasión limpiarla es decir limpiarla después lo que hice fue eh, aplicarle cosquilla a toda la parte que se me fueron de pegando porque como ya era muchos flequillos es como son muchos flequillos se fueron despegando y después le pasé con el con el encendedor para que cogiera un tono más liso y después lo pegué si lo fui pegando la hay una parte que creo que no pegué no me recuerdo porque ya esta parte va después porque la haré después pero tengo que ver si lo pegué Ah, también. Me, sí, me enteré que ya cumplió año. Sí, ya, ya cumplió año y no, entonces yo... Ella me dijo que se lo haga esto y, y que me iba a pagar lo que costara hacerlo y, ese, y el tiempo que yo gastara y todo eso. Pero como es su cumpleaños y ya pasó, pienso regalárselo. Entonces... Eh, vamos a terminarlo. A ver cómo queda y le voy a enseñar algunas tomas. Y creo que al final les dejaré una toma de... de cuando ella lo puso, en... pedí es... le pedí de eso. A ver cómo quedó. Que le tiró una foto para enseñarla. Adiós.